el bono de regalo número 5 consiste en trabajar con transiciones de terceros fabricantes si ya no te gustan las transiciones que están dentro de premiere las puedes encontrar en internet transiciones para premiere cc y la versión con la que estés trabajando ahora nosotros hemos encontrado aquí algo muy interesante lo hemos descargado y lo más importante es que lo hemos colocado dentro de la misma carpetita donde está o donde estamos trabajando este curso Dentro de Premiere nos vamos a ir aquí, bueno, voy a cambiar de, de área de trabajo, voy a poner edición. Me voy a ir aquí donde dice el panel de proyecto, voy a elegir efectos, sobre la carpetita preestablecidos, clic derecho, importar. Elegimos el documento, damos clic en abrir. Automáticamente se nos han colocado aquí dentro de todas estas carpetitas. Yo voy a elegir una que está aquí. Y como la aplica simplemente con clic y arrastrar sobre el clip. Vamos a esperar un poco que se cargue. Si te das cuenta que tienes una línea roja aquí, significa que todavía no está renderizado. Voy a presionar la barra espaciadora para que alcances a ver el efecto que hemos colocado. Y ese es el efecto que lo hemos puesto. Vamos a parar este video. En internet hay muchísimas transiciones que realmente son muy buenas como para poder definir trabajar y mejorar tu producción audiovisual.